Hola, yo te conozco. Eres Juan Bobo, el famoso comentarista. Y tú eres Robert Mujica, el nuevo dueño de Puerto Rico, ¿cierto? Falso. Solo soy el nuevo capataz de Puerto Rico. Soy ahora el director de la Junta de Control Fiscal. ¿Y esa junta a quién responde? Respondimos a los intereses de los grandes bancos de los Estados Unidos. ¿Vamos a tener algún alivio de la presión de los bancos? No, todo va a seguir igual. Estoy solo para asegurar las ganancias de los bancos. En otras palabras, ¿va a seguir la cosa jodida para Puerto Rico? Todo depende. ¿Depende de...? De quien gane las elecciones. Pues seguimos jodidos.